¿Qué pasa chicos y chicas? Hoy estamos en un nuevo video más para el canal de Brian Danich Y hoy os traigo la nueva sensibilidad de Letze Letze es uno de los mejores jugadores del mundo de Fortnite, es alemán Y chicos, hoy os traigo su sensibilidad Como ya sabéis, os la traje hace un mes, pero la he actualizado Así que vamos a ver la sensibilidad y luego vamos a jugar una partida para probarla Pero antes de todo quería decirles que si me podéis seguir en Twitch Os lo agradecería un montón Y ya que... Estamos hablando de esto de Twitch y tal. Si llegamos también a los 4300 suscriptores en YouTube, sortearé otro código de 1000 pavos de Fortnite en un vídeo de YouTube. Así que cuando sea el sorteo de pavos, seguramente ese vídeo lo estrenaré. Así que activar la campanita al canal para que os avise y, co y podáis coger ese código lo antes posible, ¿vale? Ahora sí que sí, chicos. También quería decir una cosa. Lo siento mucho por el retraso, pero es que se me ha olvidado decirlo. Y es que. Si me siguen en Instagram, os lo agradecería mucho Pero si me siguen en Instagram, yo también os sigo Así que vamos a hacer un follow por follow Si me sigues en Instagram, yo también te sigo Estará abajo en la descripción Subimos fotos muy cremas Así que ya sabéis, darme un follow, que yo os sigo Y bueno chicos, ahora sí que sí vamos a la sensibilidad del Eze Sin más preámbulos, vamos allá Preámbulos, dije, ¿sabes? Bueno, da igual Chicos, él tiene correo automático activado Construir inmediatamente activado Editarse por pulsación el mínimo posible, vibración desactivado Y luego tenemos el modo construcción 2.1, edición 2.0 Vale, hasta aquí bien Pero me ha rayado un poco lo siguiente Horizontal 56% y vertical 63% Es muchísimo y me da mucho miedo probar esta sensibilidad porque es muy, muy rápida Horizontal y vertical 0 y potencial 0 Chicos, os voy a decir una cosa Si sois de Playstation 4 como yo ¿Vale? Si sois de Playstation 4 Esta sensibilidad no va a ser una puta es, es una mierda, ¿vale? Es una mierda Seguramente, si no sabes utilizarla Va a ser una mierda como yo, voy a jugar fatal Pero bueno Sensibilidad apuntada con la mira, 18% Esto en play no lo puedes tener así Es que 18% Si lo tenía el 16 en el anterior vídeo De la sensibilidad de Faceway. Imagínate esto, 18% macho Esto es ya exagerado, es muy grande, ¿vale? Yo la suelo utilizar al 8%, ¿vale? Y aquí está lineal, como siempre Siempre os digo que lineal es la mejor Y bueno chicos, zona sin uso al 10 y al 8 Yo tengo los mandos rotos Voy a probarla, ¿vale? Así, con la zona sin uso sí. Pero si veo que se me mueve mucho el personaje solo Lo voy a subir al 20-20, ¿vale? Así que vamos a probar la sensibilidad chicos A ver qué tal nos va que por cierto, ¿cuánto quedará para el pase de batalla? No lo sé Uy, qué guapa, chicos Mirad la tienda, ave solar Qué guapa está la vez solar, a mí me encanta la vez solar La tienda está muy crema, eh O sea, y más estas Estas esta, esta es que me flipa mi tío Oh, shit, mira cómo mueve las caderas Mira, se, se me está moviendo solo el personaje, chicos Voy a tener que poner los 20%, ¿vale? Si me permiten, como todos los vídeos os lo voy a decir Voy a tener que poner los 20%, ¿vale? Se me mueve solo el personaje, lo siento pero vamos a probar la sensibilidad así A ver qué tal nos va Es muy rápida O sea, es exageradamente rápida Y más si cojo una mira A ver Guau, ¡Wow, chaval Esto es... Dios, no voy a dar ni una bala No voy a dar ni una bala, chicos Es que yo... Muy rápida, eh Muy rápida Pero voy a intentarla Voy a intentarlo, chicos Voy a caer en el castillo este Estoy jugando solo versus 4 Ahora que me acuerdo Estoy jugando solo versus 4 Pero bueno Vamos a intentar hacer todo lo posible Vale Voy a quedar en un sitio para luchar yo de tranqui Y luego voy a por matar a gente A ver, no cae nadie por esta zona Nunca, tío Es que claro, estoy jugando en el squad Uy, el barco fantasma, molaría ir a por ella, vale Voy a lootear esto muy rápido Porque no me da tiempo de ir para allá ahora Y luego iré a por el barco fantasma Y e intentar ganar la partida solo versus squad no va a ser con muchas kills Pero bueno Es muy rápida, eh Me gusta mucho las sensibilidades rápidas Pero El de la mira no, tío El de la mira lo odio Es que sea rápida Yo necesito una sensibilidad rápida Pero con la mira Que sea baja, ¿vale? Porque yo soy el, el típico que no mueve la mira Cuando apunta a alguien El bajo fantasma para mí solo Me encanta I love this. No, no estoy solo. Venga, ya, chaval. Venga, traspásame. Bueno, chicos, habéis visto cómo me ha traspasado, ¿verdad? Me encanta cómo me traspasa. No me dispara la escopeta. Voy a jugar otra. Porque me voy a poner nervioso. Voy a jugar otra, chicos, porque esto ha sido una gran mierda He ido a por un tío, no me ha disparado la bala No sé qué coño ha pasado, como siempre El mando está hecho una mierda Me tengo que comprar un mando, un PC Me tengo que comprar de todo para jugar bien, pero bueno Mostrar el FPS, ¿para qué? Si estoy a 60, ¿veis? Estoy en play, se nota, ¿eh? Desenfoque el movimiento y una. No. Porque ahora mismo no me, no me sale el ping Arriba, tío, el HUD no me sale el ping No sé por qué pero bueno, vamos a jugar otra partida, a ver si se nota mejor esta medición es muy lenta, gente ¿Por qué no me encuentro esos caramelitos en partida? Macho Voy a caer ahí, lo veo Es el mejor sitio para caer en tríos, la verdad, pero... Estoy jugando solo versus squad. Yo creo que este es el mejor sitio para caer. No cae nadie aquí. I don't no. Vale, me he tocado como un franco ahí. Vale, perfecto. No viene Ah, vale, sí, sí, cayó alguien. 18 de vida solo le he quitado. He quitado solo 18 de vida, tío. Esto no tiene una puerta. Vale, perfecto. Hostia, qué susto. Pensaba que era un tío y era mi propio bot. De verdad, retrasado que soy. Es que tengo el sonido un poco quitado, pero. No chicos No <risa> Venga chicos, venga El rey del franco vuelve, tío El rey del franco vuelve a ser el mismo ah, Este no lo dejo yo por perdido ¿eh? Me asusta que el punto esté en, K en Afganistán Pero yo voy a por él. Sé que Se lo escondió por aquí Soy el puto amo, ¿verdad? Soy el puto amo, ¿verdad? ¿Dónde está el tío? No lo veo Pues ahí estaba Pues chicos, así se mata a unas unos... <risas> A unos 4 o sea, yo estoy flipando lo que acaba de hacer, ¿vale? El francaso ese O sea, ustedes a lo mejor dicen que estaba quieto Pero ni de coña estaba quieto ese pavo, ¿eh? O sea, ni de coña estaba quieto Ese no estaba quieto, no me jodáis Ese no estaba quieto, vamos La sensibilidad, chicos, eh, es muy alta O sea, se las estoy diciendo ya Menos la de edición, que es lentísima La sensibilidad de edición Es que yo soy al revés, yo co. Cost... La accesibilidad de este hombre de leche es más rápida en en disparar, en plan en el apuntado, que del propio edición, tío, no sé, es raro. Pero bueno, me acaba de hacer tres kills de una forma brutal. O sea, yo esto, esto tiene que ser grabado por huevo, está grabando, ¿verdad? Es que yo eh, I don't know, I don't understand, vale. Voy a sacar otro clip de eso porque eh, I don't know, sabéis. Solo verso el no sé. Vamos chicos. Qué guerra, que te encantaría de luchar contra esta peña. Están disparando. Ah, no, son dos. No sé si. Ah, no, son dos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno chicos, bien, bien, bien, bien. No pasa nada de momento. 500 de vida sigue siendo suficiente para sobrevivir. muy lenta tío uno de wow, mamá no sin materiales wow, GG, chicos vale hasta aquí el día de hoy ya Suficiente, ya con el francazo que he pegado estoy feliz <risa> eh, sí la sensibilidad no me gusta Hay que ser honestos No me gusta, no me gusta No es mi estilo de sensibilidad Obviamente todo el mundo juega diferente a este juego Así que chicos, no es mi estilo de sensibilidad Pero bueno, os la traigo por si queréis probarla Así que espero que les haya gustado el vídeo Si es así, dejadme un like Y chicos, suscríbanse que a los 4300 Regalo otro código De 1000 pavos o sea, me estoy gastando el partner por ustedes y lo único que tenéis que hacer es un botón de suscribirse y darle a la campanita. Es lo único, es lo único que tenéis que hacer. Es gratis, tío. Es gratis, chicos, es gratis. I'm walking alone, the streets are empty. Only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger, step by step